pues eh, cada tres intentos que me haya hecho yo sé que me hice hartos intentos porque pues me puse a probar el nivel y para ver cómo era y todo eso vale qué tenía ahí, si había alguna monedas ocultas pero no no no no después me di cuenta que no tenía monedas acá se puede ver que no hay monedas y cada tres intentos voy a tener que hacer un reto y no sé cuántos voy a ver Y bueno, ya le di like y todo eso Vamos a ver cuántos hay Hay nueve Hay nueve, ¿en serio? Pues nada, eh, voy a tener que hacer tres retos O sea, en los comentarios ustedes van a tener que poner Pues los retos que quieran, ¿no? Pero el que tenga más likes Es el que yo pues voy a... Pues voy a hacer, ¿no? Obviamente porque... Es el que esté más apoyado y el que... Pero no se pasen tampoco, ¿no? No se vayan a pasar tampoco porque por ahí tirarse del terreno... No, tampoco, tampoco, o sea... Sí, desde ahora voy a empezar a subir... Bueno, no nos fijo que lo suba todos los días Pero desde ahora va a empezar a subir eh, dos videos diarios o si sí, algo así Y eh, en directos también voy a hacer muchísimos Pero no puedo prometer que eso lo haga todos los días, ¿vale? Lo haga todos los días eso eh, pues si sí no lo puedo prometer Pues nada solo les quería decir esto Ya saben déjenme tres retos en la descripción Bueno en la descripción el, en los comentarios el que tenga más likes pues obviamente pues Será el que haré y los que haré Mejor dicho los que haré y pues nada ya saben No olviden dejar un liquecito y en los, los Videos que voy a subir próximamente van a ser De diferente contenido o sea uno de geometría Y otro después en tres horas yo creo De otro contenido que espero que de verdad Lo apoyen pues nada hasta acá el video ya saben No olviden dejar un liquecito y suscribirse a mi segundo canal Y nos vemos hasta el próximo chicos Adiós